muy buenas tardes a todos bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía los invitamos a conocer nuestros titulares bienvenidos en total abandono se encuentra el paseo del estudiante en la comuna 2 ciudadanos denuncian el mal estado en que se encuentra este espacio la empresa Veolia y la Secretaría de Medio Ambiente habló para el equipo Enlace Noticias sobre las jornadas de limpiezas que se llevan a cabo en el Paseo del Estudiante. Más de 100 contenedores para las basuras fueron entregados a la ciudad con el fin de depositar los residuos en los lugares correctos. El Ejército Nacional dio a conocer que está garantizando la libre protesta pacífica que se desarrolla en el municipio de Puerto Wilches. Y en los deportes, Alianza Petrolera da a conocer cómo ha sido el proceso para que sus jugadores estén en alto rendimiento compitiendo con grandes equipos nacionales. Y al cierre, Kevin Ríos, artista barranqueño, cantará en concierto este fin de semana. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En total abandono se encuentra el Paseo del Estudiante en la Comuna 2. Ciudadanos denuncian el mal estado en que se encuentra. Así se encuentra el Paseo del Estudiante, un espacio donde hace años tuvo inversión de casi 2 mil millones de pesos. Los colegios de las instituciones como la Normal, el Industrial, el Técnico y el Diego se congregaban para jugar y divertirse en las fuentes ubicadas en este sector. Actualmente se encuentra en total abandono. Las rejillas y todos los elementos que componían las fuentes interactivas, uno de sus mayores atractivos, desaparecieron. Las casetas están completamente desmanteladas. Y quienes permanecen allí no son los estudiantes, sino los habitantes de calle, generando un peligro para los menores de edad que tratan de pasar a la vía principal. Este sector está lleno de basura eh, debido a que personas que trabajan en el área de la construcción, en el área de podar árboles, vienen y botan la basura aquí. Eh, ahorita que los estudiantes volvieron de forma presencial a las clases Es importante que este sector esté limpio Porque esto de 4 a 6 de la mañana Es transitado no solo por los estudiantes Sino por muchos motociclistas que vienen a traer a los mismos A las diferentes instituciones que quedan alrededor La comunidad hoy ha hecho un llamado a las autoridades correspondientes Para que se tomen cartas en el asunto sobre este tema Al la vía estar obstruida no hay, o hay O pasan los estudiantes o pasan las motos. Entonces eso puede ocasionar un, un accidente. Si ustedes miran hacia allá, en la esquina de allá, de y en la vía hacia el Sena, se observa que la basura está obstruyendo la rampa que es hecha para los discapacitados. O sea, si un discapacitado, una persona en silla de ruedas, llega a, baj, a bajar por ahí, va a tener dificultad al cruzar porque la montaña de basura está obstruyendo el paso. Entonces el, yo le hago un llamado a las, a las entidades encargadas de eso para que hagan presencia y pues limpien el sector. Hoy solo esperan que este escenario sea recuperado y no quede en el abandono, por lo que un día fue un atractivo turístico del distrito de Barranca Bermeja. Y precisamente la Secretaría de Medio Ambiente ha respondido por el deterioro y las basuras del paseo del estudiante. La Secretaría de Medio Ambiente a través de Humberto Vargas ha respondido al equipo periodístico que se han hecho varias intervenciones en el sector del paseo del estudiante. En los últimos seis meses, más de cuatro limpiezas en ese sector. La última la hicimos hace 15 días para entregarle a esos 20.000 niños y jóvenes que transitan durante el día a las instituciones educativas de la 28. Y hoy nos encontramos con la sorpresa que algunos inescrupulosos nos van a dar una gran cantidad de material ahí en el Paseo del estudiante. De igual forma, hace el llamado a la ciudadanía para tener en cuenta la cultura ciudadana por algunas personas que arrojan residuos verdes en este lugar. ¿Qué nos toca? Pues hacer el proceso de limpieza, coordinándolo con las empresas de aseo, pero yo sí le pido por favor a la policía que haga un ejercicio claro de autoridad, porque nosotros de manera constante estamos haciendo el trabajo, pero se requiere esa presencia policial. O sea, ya la ciudadanía, los padres de familia lo están solicitando a gritos y se requiere seguridad en ese sector y la presencia policial es fundamental. El titular de la dependencia hace llamar a las autoridades para que haga presencia en el lugar y así evitar que este sitio se convierta en total abandono. Asimismo, la empresa Veolia ha manifestado que la problemática es por la falta de cultura de algunos ciudadanos. La empresa Veolia, a través de su director, ha manifestado que en el sitio se han hecho varias intervenciones, cosa que a las personas o podadores de la ciudad no han hecho caso omiso a las basuras. Por parte de, de líderes del sector de Ciudad Bolívar, es donde más o menos me habla, eh, que hay gente que viene de otros sectores de la ciudad, de otros barrios de la ciudad, a diferentes horas del día, un poquito más en la noche, a depositar residuos, si se, ha, se ha detectado. Entonces. Esto es de cultura definitivamente. Hacemos constantemente eh, presencia, limpieza, no solamente nosotros, nos, colaboración de las secretarías, colaboración de bomberos, colaboración de la Armada, colaboración de la policía, porque hay que darle los créditos a ellos, pero sí es, les, les puedo decir que, que es bastante difícil y desgastante siempre y cuando nosotros no tengamos, o la comunidad en general, no tengamos digamos, esa cultura de cuidar cierto del el mismo entorno, cuidar su entorno. Se espera que los ciudadanos tomen conciencia y puedan prevenir el deterioro de este lugar que se ha ido presentando en los últimos años. Más de 100 contenedores para las basuras fueron entregados a la ciudad, esto con el fin de depositar los residuos en los lugares correctos. Oh. Más de 100 contenedores fueron entregados por la empresa Veolia para las basuras en Barranca Bermeja. Esto con el compromiso de que los ciudadanos depositen los residuos sólidos en estos espacios. Con mucho placer pues hacemos el día de hoy entrega de estos elementos a la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué es? Este es un sistema de contenerización, como ustedes pueden ver, son contenedores de gran capacidad que vamos a ubicar en ciertos puntos de la ciudad estratégicos que ya hemos identificado que de pronto nos están convirtiendo ciertos sectores en puntos críticos. La idea es ubicarlos eh, para que los residuos sean depositados allí de una forma muy organizada. Queremos decir que este, esta contenerización o este sistema tiene varios componentes y no solamente colocar una caja ¿sí? de fibra en sitios para que le echen la basura, sino que esto tiene un componente importante de cultura de la comunidad. Los contenedores tienen la capacidad de ser depositados por el camión, por el nuevo sistema de agarre para depositar las basuras. Que la comunidad los acoja, los, los entienda como un elemento que nos va a ayudar en, la, en el, la organización y en la belleza de los entornos, ¿sí? que los cuide, esto por un lado, que la administración, ¿sí? aquí presente también, también entienda digamos, esta colaboración que, que entregamos para la, para la ciudad de Barranca Bermeja. Estos estarán ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el fin de que se evidencie menos residuos. Aquí hay una gran inversión de la empresa Veolia. ...para que nos pongamos a tono en el manejo de los residuos... ...sobre todo en algunos sectores... ...en donde hemos encontrado una falta de cultura... ...que definitivamente es un atentado contra la ciudad... ...seguimos trabajando, organizando, limpiando... ...todavía hay unos puntos críticos... ...que se requiere el ejercicio de la autoridad policial... ...y desde acá hago ese llamado... ...todos estamos trabajando unidos... ...los rectores de los colegios... ...los presidentes de Junta de Acción Comunal... ...las secretarías... Tránsito. Todos estamos muy unidos para rescatar estos sitios. Se espera que las personas tomen cultura ciudadana al momento de cuidar y depositar estos nuevos contenedores que servirán para el orden de las basuras en la ciudad. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co el candidato a la presidencia, Juan Manuel Galán, está en Barranca Bermeja. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, se encuentra a esta hora con Galán. Buenas tardes, adelante con toda la información, Carlos. Muy buenas tardes compañeros en el estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente nos encontramos acá en el Paseo del Río con el candidato a la presidencia Juan Manuel Galán, que nos hablará acerca de los, lo que trae, bueno, la, la subvenida por Barranca Bermeja. Muy buenas tardes Juan Manuel y bueno, coméntenos acerca, primero que todo le voy a hacer la pregunta, fue el impulsador de que Barranca Bermeja fuera de distrito de, de, de, de Barranca Bermeja. Bueno, cuéntanos acerca de eso. Bueno, muy buenas tardes, saludo a los televidentes de Enlace Televisión en este momento que nos ven en Barranca Bermeja, en toda la región del Magdalena Medio. Sí, yo fui autor del primer proyecto para declarar distrito petroquímico, portuario y turístico a Barranca Bermeja, con tres componentes fundamentales. Portuario, porque Barranca Bermeja, por su conexión con el río Magdalena, eh, por el muelle en el que nos encontramos y todo es, tiene un potencial de transporte de carga muy significativo si se logra el dragado del río Magdalena y garantizar toda su navegabilidad hasta los puertos de la costa caribe en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena para de esa manera poder, poder fortalecer la capacidad de transporte de carga y de generación de ingresos aquí en la ciudad como una nueva fuente de riqueza el pospetróleo, la era pospetrolera de Barranca Bermeja se llama biodiversidad, se llama bioeconomía. Y eso se desarrolla con ciencia, tecnología e innovación. Por eso me he comprometido con Barranca Bermeja a que el primer centro de ciencia, tecnología e innovación de la región del oriente colombiano tendrá como sede Barranca Bermeja. Juan Manuel, bueno, cuéntenos también en esta correría por el Magdalena Medio, ¿qué propuesta trae usted para la presidencia de Colombia? Bueno, el primer acto de gobierno el 7 de agosto como presidente de la república recién posesionado será expedir el decreto de declaratoria de emergencia social y económica para atender el problema del hambre en nuestro país. Cero hambre en Colombia, uno de cada dos colombianos tiene padecimiento de hambre, sufre hambre, no puede alimentarse, no accede a alimento. Especialmente los niños de 5 años que están en pleno desarrollo cerebral, que si no tienen los nutrientes que necesitan, pues van a terminar ser, siendo seres humanos incompletos. Por último, Juan Manuel, ¿por qué la comunidad de Barranco Bermeja y el Magdalena Medio debe votar por usted? Porque tengo la capacidad, la firmeza de carácter y la sensibilidad como líder político para entender las realidades del territorio y de las comunidades porque tengo la responsabilidad de defender un legado histórico que es el legado del nuevo liberalismo que con mi hermano Carlos Fernando Galán no estamos liderando que es el legado de Luis Carlos Galán, de mi padre que entregó su vida por defender ese legado Conciso, ¿Qué es lo que más le gusta de Barrancabermeja? Su escenario geográfico, mire esto esto es una belleza. Esto, esto lo debería conocer todo Colombia y el mundo. La biodiversidad, este hermoso río que tenemos que recuperar, que tenemos que hacer que sea navegable, que sea una atracción turística, que sea fuente de riqueza y de empleo en economía verde. Es lo más hermoso que tiene barranca Barrancabermeja y su gente. Aquí están los liderazgos históricos sindicales, obreros, eh, de campesinos, de grupos étnicos. Es Barranca Bermeja tiene una riqueza humana también migratoria de toda la región del Magdalena Medio, extraordinaria, con afrodescendientes, con aportes de diversidad humana, que la hacen aún más diversa. Gracias Juan Manuel por estar en Enlace Noticias, precisamente como lo ha manifestado, él, ha venido en su correría por el Magdalena Medio, precisamente en el Paseo del Río, estará mañana en la ciudad de Bucaramanga. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.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 La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta Arroz Supremo por 5 libras, 5 mil pesos Dúo Jabón Losa Creme, Limón, 5 mil 900 pesos Papel Higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9 mil 990 pesos Vino Toy Pack, 5 mil 600 pesos Leche en polvo al rodeo, 6 mil 900 pesos Ladrina Carne a la Parrilla con Vegetales, 4 mil 100 pesos Chop Chow Adultos Razas Pequeñas, 8.750 pesos. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región.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 El Pacto Histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero, en el Cristo Petrolero, a las 5 de la tarde. Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Saludos saludo a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.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 Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en Lace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Precios Locos en los Autoservicios La Quinta Vanish Líquido por 800 mililitros, 12 mil pesos Coca-Cola por 3 litros, 5 mil 100 pesos Mortadela de Pollo de Chicks, 5 mil 400 pesos Carne molida de pollo de lichix, $2,850 pesos. Detergente en polvo 3D multiusos, $4,500 pesos. Salsa de tomate del huerto, $2,500 pesos. Suavizante aromatel floral por 1.4 litros, $5,600 pesos. No te pierdas Cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Ecopetrol rechaza hostilidad y agresiones físicas y verbales por protestas en Cantagallo. Desde hace 25 días, el municipio de Cantagallo, en donde nos encontramos, el municipio de Puerto Winches están siendo afectados por una normalidad laboral que ha generado grandes daños e impactos a la economía de la región, a la dinámica operativa y al desarrollo de proyectos importantes como los que vienen en curso por parte de Ecopetrol. Reiteramos y hacemos un llamado muy importante a las comunidades, a esos representantes de los que están haciendo una protesta que está generando sin duda un impacto no positivo para la región. Entendemos, siempre vamos a estar muy dispuestos al diálogo, pero también agradecemos el restablecimiento de las condiciones operativas para poder abrir y habilitar todos los espacios que se han dado. Rechazamos de una manera tajante, no agresión, no violencia, Creemos que el diálogo en respeto, en comunidad y sobre todo en escucha, se vuelve la parte fundamental de resolución de cualquier diferencia. Ayer, representantes del equipo de liderazgo de la vicepresidencia y de la gerencia fueron objeto de agresión. Las mujeres y cualquier trabajador de Ecopetrol requieren el respeto y en Ecopetrol es fundamental para todos eso. Agradecemos la integridad no solamente de los trabajadores de Copetrol, sino de cualquier representante de una empresa o de la misma comunidad. Ejército Nacional dio a conocer que está garantizando la libre protesta pacífica que se desarrolla en el municipio de Puerto Wilches. Frente a las protestas sociales que se llevan a cabo entre la vía El Llanito con Puerto Wilches, el Ejército Nacional a través del Teniente Coronel Fran Espinel han evaluado a través de un Consejo de Seguridad la situación actual de la protesta pacífica por la comunidad en esta vía. En este momento, de conocimiento de todos, tenemos una problemática en el municipio de Cantagallo, una protesta social pacífica, la cual ha venido creciendo y en este momento se nos está presentando en el sector de Isla Seis, y lo que conocen como La Boya ahí en Puerto Huiches. Eh, la autoridad local que es nuestro alcalde solicita el Consejo de Seguridad para evaluar el nivel de riesgo del municipio. En este momento tenemos tropas en el área, fijamente tenemos tropas en Isla 6, acompañando y garantizando esta protesta social pacífica. Hoy tropas del Ejército están en el lugar para garantizar la protesta social que se lleva a cabo en el sector. Asimismo, hacen el llamado a respetar los espacios. Como autoridades debemos garantizar la protesta social, pero esas personas que están integrando esta protesta social deben tener claro de que las vías de hecho se convierten en un delito. Debemos, así como a ellos se les está respetando ese, ese espacio de protesta social, debemos respetar el espacio de las personas que necesitan ...transportarse y movilizarse por las vías o cruzar al otro lado del río, a nuestros municipios del sur de Bolivia. Se conoció que hay paso a esta hora para los conductores, al parecer son momentáneos por los manifestantes. En este momento acaban de abrir la vía, ya hay paso de los vehículos... Estamos esperando, no sé si será un desbloqueo parcial para descongestionar la vía o es un desbloqueo total. Estamos en comunicación con Ecopetrol y con la autoridad local que es nuestra alcalde para mirar y evaluar qué es lo que está sucediendo y hasta dónde va a llegar esta protesta social. Se espera que las autoridades puedan garantizar la protesta social y a su vez normalizar la circulación de la vía, debido a que también están afectando a algunos campesinos y comunidad. Se lleva a cabo en el Magdalena Medio el plan de democracia con el fin de garantizar la seguridad en el territorio. Actualmente, el Teniente Coronel del Ejército del Batallón de Artillería Vaca ha manifestado el compromiso por el territorio de ejecutar el plan democracia en la región debido a la temporada electoral. De las órdenes del Comando Central tenemos el plan democracia y este plan democracia es estructurado únicamente para acompañar y garantizar estas campañas electorales y el proceso electoral. Tenemos todas las capacidades institucionales para garantizar y poder permitir que los candidatos de todas las regiones estén en nuestra región y poder garantizarle a las comunidades que puedan asistir y hacer uso de su derecho al voto. Por el momento las autoridades no han registrado ninguna normalidad y la seguridad se viene desarrollando por las distintas vías hacia el sur de Bolívar. Conozca a continuación la sección de vida y salud sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 9 de febrero se reportaron el fallecimiento de tres personas a causa de COVID-19. Asimismo, se notificaron 51 casos positivos en 33 mujeres y 18 hombres. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 76 y en casa 1.087 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y también mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya regresamos con información deportiva a Enlace Noticias.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 Locos en los autoservicios La Quinta Arroz Supremo por 5 libras, 5 mil pesos. Dúo Jabón Loza Limón, 5 mil 900 pesos. Papel Higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9 mil 990 pesos. Miro doy pack, 5 mil 600 pesos. Leche en polvo en rodeo, 6 mil 900 pesos. Ladrina carne a la parrilla con vegetales, 4 mil 100 pesos. Dog Chow Adultos Razas Pequeñas, 8 mil 750 pesos. Kit Escolar Cafaba, desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba en Entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Jornada Continua. En el corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo, Vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a once y treinta, y de una a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co. En lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad, Bosby, Ubicado en la calle 47, con carrera 25, esquina. Continúa al restaurante La Barra Pub.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 Continuamos con más información, Alianza Petrolera da a conocer cómo ha sido el proceso para que sus jugadores estén en alto rendimiento compitiendo con grandes equipos nacionales. Este es un, es un proyecto que inició el semestre anterior, donde hubo modificaciones en la metodología y formas de, de trabajo, donde se ha venido implementando algunas ideas en el juego y, y en las formas como tal. Eh, se ha venido creciendo, mm, se tuvo un buen rendimiento y hoy a la fecha 5 eh, vamos, vamos con un puntaje el cual nos tiene en el grupo de, de, de los que están peleando una clasificación, eso es importante. Eh, hay un crecimiento en, en jugadores, en, en nómina consolidando como tal la institución y y bueno, creo que vamos por, por, por un buen camino y vamos acorde al periodo en que estamos. Un barranqueño participará en los Guinness Records con 700 goles del balón. Este espectáculo será en la ciudad de Bucaramanga el día domingo. Bueno, es, una, es un evento que se va a realizar el domingo ahorita, 13 de febrero, en el Centro Comercial del Cacique, en el segundo piso. Y consiste en dominar el balón durante una hora, sin dejarlo caer y alternando los pies. O sea, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, toda la hora. Entonces, ¿para que apoyen. Hace ya siete años. Sí, sí, soy barranqueño, soy barranqueño. Nací en Miraflores. Eh, tuve la oportunidad de entrenar con el profesor El Turco y Hilton, con los pelados de acá, de la profesional. Eh, estuve en un proceso así como para jugar micro pero me jodí la rodilla y de ahí para allá dominio Mi nombre es Leonardo Moreno Domingo 13 de febrero, aquí en el Centro Comercial, de Vamos a entrar en el libro de los dominando el balón Ya saben. Y en otras noticias, Kevin Ríos, artista barranqueño, cantará en concierto este fin de semana Ahí está bien, tengo que reconocer que yo sí disfruto de ti Pero ya sé, que tú solo quieres sacar provecho de mí Te garantizo siempre bienestar, cuando estás triste tengo sonreír. Amor es lo que tengo para brindar, y tú no lo quieres recibir Bueno, mi nombre es Kevin Ríos, yo soy aquí artista de Barranca Bermeja Y pues bueno, me resido en Bucaramanga, pero... Barranca es como mi segunda casa. Bueno, estoy aquí promocionando que el 11 de febrero, o sea, mañana viernes, estaré presentándome en el concierto de Diego Asa, abriendo al lado de Oscar Díaz y Oscar Gamarra. de una comienza a lo siento, no caigo más. No, pues bueno, algunos covers y seguramente alguna canción de, de mi autoría, como la que la abrí, me pagaste así. Bueno, yo vengo cantando desde el 2017 y me convertí en profesional del 2018, más o menos 2019. Ay, mujer, ya tu fecha se venció, no vengas aquí a molestar. Compórtate, no te fuerzas a buscar amor donde ya no hay. Cuando querías te tenías ahí y no lo supiste valorar. Todo lo que yo sentía por ti. Por el desagüe me tocó mandar Manos, es una vena que va dentro del corazón Y en algún momento se me dio por hacer Mis amigos me decían, me insistían Hágalo, hágalo, inténtelo Y bueno, aquí estoy parado Bueno, en Instagram aparezco como Kevin Ríos Oficial y En Facebook como Kevin Ríos y En Youtube como Kevin Ríos también Y todas las plataformas digitales cuento estoy si se muere por mí no vengas arrepentida, que nada así. Y hasta aquí toda nuestra información. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos a las seis en punto con más información de lo que usted quiere ver. Hasta pronto.